hola a todos cómo estáis bueno hoy vamos a aprovechar para hacer dos recetas en una vamos a partir de una escalivada vamos a meter al horno estas verduras berenjena pimientos y cebolla vamos a hacer una escalivada muy rica que nos vamos a tomar con esta salsa romesco casera y luego con parte de la berenjena vamos a hacer un babaganús, vale con el resto de ingredientes que ahora os explicaremos a por ello Lo primero que vamos a hacer va a ser meter en el horno nuestra bandeja de barro. Van a estar durante 45 minutos a 190 grados. Para el babaganús vamos a utilizar la berenjena que tenemos en el horno, tahín, que podéis hacer vosotros mismos en casa o comprarlo hecho. A nosotros nos gusta mucho porque te ahorra bastante dinero y tiempo comprarlo ya hecho. Vamos a usar ajo, limón, pimentón, pimienta negra comino, sal, aceite de oliva y luego vamos a adornar o con menta o con cilantro. Y aquí tenemos para luego comerlo con unas crudites. Ya tenemos las verduras listas y vamos a proceder a quitarles la piel. Con la otra mitad de la berenjena que hemos asado la vamos a cortar en trocitos pequeños. Tampoco hace falta ser muy minucioso porque lo vamos a meter todo en un tarro y lo vamos a batir. Y aquí ahora vamos a ir añadiendo un diente de ajo, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimentón, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, cucharadita y media de tajín y el zumo de medio limón. Con cuidado de que no caiga ningún pipo y si cae lo sacamos. Y un par de cucharaditas de aceite. Y ahora vamos a batir todo bien. Y aquí tenemos nuestro babaganús terminado. Le vamos a echar un poquito de aceite, un poco de pimentón. Vamos a probarlo. Mmm, buena pinta. Para ti. Mmm, wow. Y para mí. El sabor es súper rico. Ya veréis qué rico está con unas tostaditas o con unas crudités. Esto está exquisito. No olvidéis compartir esta receta, suscribiros al canal si no la habéis hecho ya y os esperamos en la próxima receta. Muchas gracias. Adiós.